La familia de tu esposo de que vive en México Solo en Japón, porque Ajá. en Corea tampoco ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Hola. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy les traemos Preguntas y respuestas yeah. Sí, la última vez que grabamos un video De preguntas y respuestas Todavía vivíamos en Japón Sí, Kioto Ajá, y ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que íbamos a regresar a México. Sí, creo que hace dos años, ¿no? Sí, ya tiene mucho. Y sí, el canal era nuevo cuando hicimos ese Preguntas y Respuestas. Sí. Y así que ya es justo y necesario un Preguntas y Respuestas Parte 2. Pero teníamos otros planes este fin de semana. Ah, sí, la verdad es que el día de hoy planeábamos grabar otro video, pero hubo ciertos inconvenientes. Ayer teníamos plan de ir a la playa, Ajá. pero vino norte, sí. mucho aire. Y vamos a ir con amigos a la playa, pero pues el clima no cooperó. Así que ese será otro video próximo. Hayato para nada se preparó como buen japonés. Él hizo una presentación en powerpoint, amigos ah, No, dije, no, ¿qué? porque muchas preguntas. Yo normalmente nada más las veo aquí en el celular, en el Instagram, pero, pero no, no, el japonés hizo no, un powerpoint. No, también muy difícil leer español por eso. Pero también las organizaste por categorías. Sí, porque... En mi cabeza porque japonés necesitamos sí. los japoneses sí todo es muy estricto y organizado ajá pero ah. muchas preguntas wow. y elegí como 30 sí por ¿sí? es eso lo sí. rápido rápido okay. Okay, rápido ok rápido yo no he visto nada de preguntas no sé qué me va a preguntar estoy aquí dispuesta a responderlo todo sí comencemos ok primero sobre nosotros cuánto tiempo llevan juntos y cuánto tiempo van de novios y casados tenemos 5 años juntos, no, 6. ¿Qué? ¿Eh? Sí, tenemos 6 años de novios ah, sí, sí, y 4 sí. años de casados. Sí, sí, sí. sí, acabamos de cumplir los 4 años y los 6 sí. novios. Sí. Y los 6 años de novios, perdón. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va su nueva vida en México? Muy a gusto. Sí. Me gusta mucho. La verdad estamos muy contentos. La mudanza a México, siento que fue un éxito. Hemos podido hacer muchas cosas nuevas. Hayato ha experimentado muchas cosas nuevas en México y para mí ha sido muy bueno relacionado con mi salud mental, estar en México y cerca de mi familia. Y también mi piel está muy bien. No sé, no sé por qué, pero en México sí, ya no hay muchos... Granitos. Granitos, sí. ¿no? Sí, la verdad, no sé por qué Hayato en Japón. Solo en Japón, porque Ajá. en Corea tampoco. Le salen muchos granitos, su piel se vuelve como muy grasosa y le salen muchos granos y tiene acné hasta la espalda luego. Mm -hmm. Y en México no. ¿Sí? El agua le cayó bien. Sí, sí, sí, eso es muy bonito, okay, gracias. ¿Qué es lo que hace que funcionen bien juntos? Mm, el respeto. Nosotros, desde un principio, como sabemos que tenemos culturas, idiomas y maneras de pensar súper diferentes, diferentes. Ajá. hemos sido muy respetuosos el uno con el otro y creo que eso es lo que nos ayuda a seguir siendo una pareja sana. Sí, sí. Y no solamente en una relación de pareja, sino de amistad, familiar, laboral, el respeto es la clave para cualquier relación. Y también hombre y mujer muy, muy diferentes. Ah, sí. Respeto. Muy diferentes. Sí. Necesitamos. ¿Por qué son tan adorables? ¿Por qué son tan tiernos? Pues eso ya está en la sangre, uno de naturaleza, es adorable, no sé. ¿Por qué somos tan adorables? ¿Por qué? No sé. No sé. Ya es así. No, no se nace así, adorable. Sí. Siguiente categoría de preguntas. Sí. ¿Cómo hacen para manejar sus finanzas tan bien y aún así llevar una vida variada? Variada. Ok, pues yo siempre he sido muy muy organizada con mis finanzas Siempre Desde que me daban, no sé, dinero de chiquita para comprar en la tiendita Era como que esto para esto, esto para esto, esto para aquello Entonces igual ahorita en mi vida adulta Organizo muy bien cuando llegan mis ingresos Y es normalmente los dividimos de que Esto es para la vida diaria, esto es para ahorrar, esto es para viajes Y así es como lo hacemos, todo lo dividimos Y siempre tenemos como un presupuesto Y procuramos nunca salirnos del presupuesto Supuesto. y también me sorprendió mucho sobre el dinero, cada países piensas muy diferentes. ¿Así? ¿Ah, sí. Por ejemplo, una situación, si tú ganaste roto y Ah, Tienes mucho dinero. ¿Cómo vas a invertir? ¿Para hacer más dinero? Venga, mi hombre, ¿qué es de 헤야 된다고 생각을 했었는데, 아하 씨 네. todos los japoneses 아마 그렇게 생각할 거 같아. 왜냐면 저축을 많이 좋아해. Los japoneses se ahorran y ahorran y ahorran. pa qué? quién sabe. lo tienen en el banco. 근데 그때 내 한국어 선생님이 만 친구들 앞에서 그런 말을 했어. 아, 하야토, 모두한테 사야겠다. 피자 시켜서 모두 같이 먹어야 한다고. 근데 모두 앞에서 하 했으니까 내가 노라고 말할 수가 없잖아. 언제? 아하. 그아 오케이, 했었는데 <웃음> 근데 알게 된게 한국 사람들은 이런 돈을 받으면 약간 모두한테 쓰고 그 다음에 또큰 돈을 받기 위해서 또 쓴다고 그래서 약간 그때 너무 돈에 대한 생각이 너무 다르다는 거 알게 됐거든. 그것도 그냥 좋은 점 있는 것 같아. Para hacer dinero, para hacer dinero o para ayudarte a otro tipo de dinero Yo tengo la idea de lo okay. que quiero decir Manía que negarlo todo y que se sumió Una parte la invierto, otra parte la uso para irnos de viaje Y la otra para comprar otra casita Sí, sí, sí Sí, sí. sí o sea, como que lo administro todo Pero siempre como que intentar hacer la parte que siga creciendo ese dinero mm -hmm. Sí. Uh -huh. Y también Taniaが, uh -huh. 아니고, Tania, uh -huh. Tania 생각인데, uh -huh. yes. uh -huh. que es un tema mexicano, Tania, Tania, tiene un sentimiento de amor. Cuando se habla de amor, siempre se habla de amor. ¿Qué sentimiento tiene? Y nosotros en la familia siempre decimos: el dinero va bien, y, y cuando llega hay que usarlo, y cuando no, pues se aprieta uno el cinturón, pero después llega. Me gusta mucho eso. Siguiente: sobre idioma. ¿En qué idioma piensan cuando están a solas? antes de dormir. Yo originalmente pensaba mucho en coreano. Cuando estábamos en Corea y en Japón viviendo toda mi mente giraba en torno al coreano porque sí. pues estaba estudiando coreano y luego en Japón ya estaba acostumbrada al coreano, por eso tampoco me entró el en japonés. Pero sí hasta llegué a soñar varias veces en coreano y ahora que estoy en México como estoy empapada del español todo el tiempo, ¿volvió a ser español? Qué bueno. Sí, sí <ríe> porque la verdad ya se me está olvidando el español. ¿Tú? Yo coreano, todo coreano. ¿Todavía? Todavía, sí. Siempre pienso en coreano y dormir. Uh -huh. Siempre su sueño. sueño, sí, coreano. Uh -huh. ¿En qué idioma resuelven problemas importantes o alguna discusión o diferencia entre ustedes? ¿En coreano? Sí. sí. Nuestro idioma principal, a pesar de que ya tenemos un revoltijo de idiomas, es el coreano. Sí. Entonces siempre intentamos pensar Cómo decir lo que queremos decir en coreano y transmitírselo a la otra persona. ¿Y coreano como segunda lengua? Mi segunda lengua es el inglés. Lo hablo mucho mejor que el coreano. ¿Y Hayato, su segunda lengua es coreano? Creo que sí, coreano. Pero antes, cuando vivía en Japón, fue inglés. ¿No es cierto este hombre nunca aprendió inglés? Nunca. <risa> ¿Y en universidad? Yo aprendí italiano. Ah, sí, yo aprendí poquito. francés, es verdad. Bonjour. ¿Y me Tania Siguiente, la casa. ¿Ya casi terminan de ordenar su casa? Mm, de ordenar, sí. Pero de comprar muebles pendientes, no. La sí. verdad, estamos muy sorprendidos con los precios de los muebles en México. Honestamente, eh, no sé si es por la pandemia. Yo no recuerdo que las cosas en México fueran tan caras. Pero de verdad, muebles pues, están muy caros. Entonces... Aparte somos muy quisquillosos, o sea, queremos un estilo de muebles y estamos como que buscando ese estilo en específico, bueno, bonito y barato. Entonces nos estamos demorando un poco comprando muebles, pero de organizar espacios, ya ya casi. Siguiente categoría, chistosos. ¿Creen que si la situación se da naturalmente, se pueden hacer amigo de un fan de ustedes? Sí, de hecho ha pasado ya varias veces, yo me he hecho ya varias veces amiga de gente que me sigue sí, sí, claro que sí y sí, yo también, yo siempre pienso ustedes son amigos sí, sí, sí aparte, no sé, cuando nos vemos con gente que nos ve en las calles es como muy natural sí. tenemos muchas cosas en común porque se parecen a nosotros, ¿no? la manera en que piensan sí. y eso, entonces sí una amistad sea muy natural sí. Ajá. son nuestros amigos de internet, por eso les decimos amigos sí. <risa> y hay algún momento, Hayato te dijo nuna cuando estaban en Corea recién <risa> Conociéndose Sí, la verdad intentó decirme Nuna Pero yo en aquel entonces era como que Como que Nuna, ¿qué es eso? No, no, no. me gustó, me sentía súper señora Y no nos acostumbramos a que él me dijera Nuna Porque yo soy Nuna en la relación Nuna significa que eres mayor Ajá. Mujer mayor que el hombre Entonces nunca me lo dijo Pero ahora cuando de repente me dice Nuna es como ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No me gusta 근데 사실은 너무 좋았어요. 근데 그 때, 그 때, 그 때, 그 때, 그 때, 그 때, 없어서 때, 했었어요. 그래서 처음부터 때, 누나라는 때, 그 왜냐면 약간 영어나 스페인어는 그런 거 없잖아요. Uh -huh. 선배 때, 그 때, 그 때, 그 때, 그 때, 그 때, 그 때, 그 나 매나가 있으니까 혹시나 아니야 씨 아니면 누나 타미야드나 sí. 뭔가 그랬었을 수도 있어. 아, 그것도 bueno que perí. <laughs> <laughs> la siguiente categoría es sobre la carrera de Hayato, así lo tiene él en su presentación de PowerPoint y dice, ¿Por qué Hayato no ejerce su carrera de música? ¿Por qué? Porque 한국이나 한국 말이나 한국 문화, 한국에서 살고 싶다는 꿈이 mm. 또 꺼져서 그랬었어. 원래는 독일에 갈까 생각을 했었어요. 음악을 하려고 그리고 이제 그쪽 선생님이랑 많이 얘기를 했었는데 원래부터 한국을 좋아했고 대학교 있었을 때부터 한국에서 사는 게 꿈이었어요. 그래서 한국을 선택했어. 그리고 또 하나는 나한테 음악으로 돈을 버는 거 조금 이상했어. 왜냐면 내가 음악을 하는 이유가 진짜 좋아해서 사람들 내 음악을 듣고 와 너무 좋았어 너무 감동했어 약간 그런 걸 받고 싶어도 하는 거예요 돈을 받고 싶은 게 아니고 근데 아달트가 되면 돈을 벌어야 하잖아요 그렇게 해야 생활할 수 있으니까 근데 그것으로 음악을 쓰는 게 나한테 조금 이상해서 음 약간 그런 마음도 있었어 한국 o sea. Siguiente pregunta para Hayato: ¿Qué otros instrumentos toca Hayato? Yo toco piano, malimba, poquito arpa y mucho, mucho antes trompeta. Percusiones. Así. Siguiente, ya sobre Tania. Oh, wow, sobre mí hay muchas preguntas. Ajá. Ya conocimos el sueño grande de Hayato. ¿Y cuál es el tuyo, mm, Tania? Mi sueño grande era ir a Corea. La verdad, es era así como lo máximo en mi vida y ya lo cumplí ahora? ahora la verdad es que no tengo un sueño en particular estoy de hecho buscando mi siguiente como objetivo en la vida entonces les quedo mal no sé qué decir y nosotros cuáles son sus sueños de ambos en un tiempo corto? Uh, pues primero que nada terminar esta casa ya sí. dejarla Impecable, como queremos, yo quiero tener una casa de revista, así que entres y digas, wow Sí, entonces ese es así como el objetivo, uno de mis sueños, ya tener aquí este espacio listo si uh -huh. ¿No? Sí, viajar mucho Sí Viajar mucho, conocer muchos lugares si Queremos personas. viajar a países a donde no hemos ido, como Italia, me ganas a Italia sí. sí, a Canadá Sí, sí, sí. ¿Cómo enamorar un en japonés? ¿Cómo enamoramos a un japonés? Pues miren, le bailan con sus movimientos sexy de latina y no es cierto Es una broma que tenemos entre nosotros Porque cuando le dije a uno de mis mejores amigos Que estaba saliendo con un japonés Me dijo, seguramente lo seduciste con tus bailes de latina sexy Y la verdad es que yo tengo dos pies izquierdos, bailo horrible Y lo decía de broma Pero cuando le dije a Hayato esa anécdota Me dijo, que tu amigo no te ha visto bailar? Porque sabe que bailo muy mal Siguiente hay es... muchos muchos nunca preguntan sí. eso cuando tendrán un bebé para cuando los bebés les gustaría ser padres pronto? cada que hacemos algo de preguntas y respuestas nunca falta la pregunta del bebé para cuándo los hijos para cuándo para cuándo? les gusta mucho sí yo sé que hay mucha gente que está esperando que tengamos bebés pero ya lo hemos respondido muchas veces de momento no es lo que queremos más adelante tal vez sí pero de momento sabemos que no estamos buscando familia entonces no sé falta mucho tiempo es decir, es decir, es sí y que a baby mandou lhe o hago em o que o que não é o que não é que não é o que não que não é o que não 것 같아요 그래서 조심해야 할것 같아요 de verdad, ese es un tipo de pregunta que ya no se debe de hacer por respecto a las demás personas porque uno nunca sabe qué está sucediendo 괜찮지만, sí, sí, bueno, no lo hemos intentado, así que estamos bien Pero yo sé, porque me lo dijo mi ginecóloga Yo voy a batallar mucho en tener hijos si quiero sí. Entonces no estoy lista, ni física, ni mentalmente para adentrarme a la tarea de pedir un bebé en el lo que Sí. Sí, sí. pero es muy divertido, los quiero mucho sé que aún no planean tener bebés pero cuáles serían sus posibles nombres? wow todavía no estoy pensando en tener hijos y me están preguntando cómo les voy a poner sí. no tengo idea? yo tengo idea ¿cómo le vas a poner? mujer, Tina pero Tina en español como fácil Por eso. Y hombre, yo quiero Juno. Ah. Pero Tania me dijo, Juno you know es como You Know. Le digo que le van a hacer bullying al okay. niño y le van a decir You Know, You Know. <risa> ah. Pero muy, muy tierno, Juno. No, ¿No? sí, no. you know. ¿Cómo es la experiencia de haber vivido en lugares con culturas tan distintas? Hmm, pues muy divertido sí todo diferente, comida, uh -huh. cultura personas, vienas amigos, todo sí. casa, todo y <risa> sí, absolutamente todo es diferente cuando llegas a otro país sobre todo cuando son países tan diferentes como México y Japón entonces es muy divertido, a veces es algo frustrante porque quieres hacer las cosas como suceden en tu país y no se puede, entonces es un proceso divertido, interesante y muy enriquecedor porque 이 외국에 가면 자기 나라를 또 알게 될 거고 그리고 또 좋아하게 될거 같아요 아, <웃음> 그게 진짜 좋은 거 같아요 내가 한국이나 멕시코에 가서 아 일본에 이런 거 너무 좋아 아 일본에 그런 거 있으니까 너무 좋아라는 라는 거 처음에 알게 되는 거지 밖에서 보니까 그런 경험을 할수 있는 게 나한테 너무 좋아요 네, 그리고 특히 너의 가족, 너의 가족, 너의 나라 solamente tiendes a recordar lo bueno, entonces te das cuenta de que tienen muchas cosas positivas en tu país. Sí, sí. ¿Cuál es su comida favorita últimamente? Últimamente, que estamos comiendo mucho. Yo estoy comiendo mucha atún. <risa> Pero yo todavía muchos taquitos es cierto yo creo que ahorita traemos de moda los tacos hemos ido a muchos tipos de tacos que blanditos que doraditos este de cecina de trompo traemos de moda los tacos ah. <risas> por favor me recomiendan su lugar favorito en Kioto en Kioto yo tengo un top three, que es este cerca del templo Kiyomizu-dera que es uno de los lugares más famosos de Kioto hay dos calles muy bonitas una se llama Ninenzaka y la otra se llama Nenomichi y son muy, muy bonitas. Aparte, ese templo también me gusta mucho. Siento uh -huh. que es un área como que obligatoria cuando vas a Kyoto. Sí, sí. ¿Y cómo se llama la calle que me gusta? Teramachi. Ah, Teramachi, anime Kawaramachi. Kawaramachi es una, ¿cómo le llamo? Como un conjunto de tiendas, es una calle sí. techada con muchas tiendas, restaurantes, sí. cafeterías, eso también me gusta mucho. El... Arachiyama. Ah, Arachiyama. Hay un bosque de bambú. Ajá. Puedes rentar kimono y andar paseando por esa zona. Hay y el un Río Rio Grande, Ajá. sí. Ajá. Es muy bonito. muy bonito. Y ¿cuál es su cafetería favorita en Japón? A mí me gusta mucho Tails. Mm -hmm y sí. sí, yo también Ajá. Sí. para mí es mejor que la Starbucks yo ah. es que hay muchas Starbucks en Japón y también hay muchas de esas o también está la otra, ¿cómo se llama? Tutor uh, doctor. ah, Doctor sí. a mí me gusta más Tales sí, hay muchos cafés, grandes y chiquitos también uh -huh. pero yo creo que todos están muy muy ricos uh -huh. y muy muy buenos sí, y baratos y sí, sí. más baratos que en México sí, yo creo que no te preocupes el más chico, sí, sí, eso es garantía nuevo sexo chistoso ¿por qué no has cambiado de iphone? no sé, pero... ni yo ¿por qué no se rompe? Ajá. por eso Hayato y yo de verdad somos de las personas que hasta que ya no sirva que hasta que ya no prende que hasta que ya se le quebró toda la pantalla hasta entonces cambiamos las cosas electrónicos, celulares, computadoras, relojes, todo hasta que ya no se puede usar la ropa también inclusive hasta que ya se ve súper mejor otra viejita que ya sirve nada más de trapo yo tengo iphone 7 ya hace 6 años y yo tengo iphone 10 sí, pero todavía tú solo su país sí ¿por qué? ¿por qué me gusta de. siguiente ¿van a ir al concierto de Blackpink? No creo que vayamos. No, sí, yo quiero ir al concierto de Twice. Ay, sí, sí, sí. Twice. si viene Twice vamos a estar ahí en la guerra ganando boletos sí. porque somos muy fans. Sí, Twice. Sí. Piensan tener otra mascota aparte de PRI. Saludos desde New York. Saludos hasta New York. Eh, no, de momento no. Sí. Más adelante a lo mejor nos gustaría tener otro perrito, sí. pero ahorita con la gorda es suficiente y es que tenemos muchos planes de viaje este año. Entonces sabemos que de momento no podemos comprar o adoptar a otro perrito. Sí, Sarangel. <susurra> claro, si llega otro perrito. Siguiente es sobre la familia de Hayato. ¿Qué piensa la familia de tu esposo de que vive en México? Y con baja de burbasa. Ah, ya. sí Ah, ok. Burbasa. Oye, burbasa. Wow. No 근데, se preparó él. <laughs> pero, chau, voy 이런 이야기를. 슈퍼프레파라? Uh -huh. 사실, 조금 복잡하다고. 근데, 다니엘한테도, 나한테도, 여기에 있는 게또 행복할 것 같다는 생각도 있어서, 뭐, 일본인에 좀 있었으면 좀 자주 만날 수도 있고, 그런데, 그래서 좀 복잡하지만, 그래도 우리 행복이 제일 중요하니까, 약간 그렇다고. Ay, voy a llorar. ¿Qué? ¿Por qué? Yo quiero mucho a mi suegra. De verdad, mi suegra nos quiere y nos respeta mucho y nos desea siempre lo mejor de lo mejor y nunca se entromete y es muy buena. Qué bonito todo lo que dijo. Porque sí. obviamente para una mamá es difícil estar lejos de su hijo, pero sabe que eres feliz aquí. Sí. De chico no llegará nada, como meses y pone, dos meses <목소리> <목소리> <목소리> <목소리> 사실, 내 파밀리에 대한 질문은 몇 개나 있었어요. 이것만 선택을 했지만, 왜 내가 가족에 대한 이야기를 많이 안 하냐고, 그런데, 진짜 문화가 진짜 달라요. 왜냐면, 오늘 우리 일요일이고, 오늘 이따가 이제 부문 부모, 탄의 부모님이랑 같이 모으러 가는데 적어도 일주일에 한번 사바도 아니면 또 민거는 가족 모여서 뭔가 얘기를 하거나 그런 시간 있잖아요. 우리나라는 진짜 없어요. 만약에 다른 도시에 있었으면 아마 1 년에 한번두 번일지. 그래서 진짜 문화가 너무 너무 달라. 그거에 대해서는 나도 이해해. 왜 얘기 안 해? 왜? 그렇게 얘기를 하시는 건 이해를 하는 건데 나도 그냥 그렇게까지 그냥 할 얘기도 없고 우리 문화, 문화가 그러니까. Sí, sí un y es ha solo mm -hmm. Son estilos diferentes de familia. Cada país tiene una cultura familiar diferente y en Japón los hijos son muy independientes de los papás. Sí. Y ya tengo otra familia. Sí. Y sí, por eso, uh -huh. más importante. Qué bonito, gracias. Todo está bien. Sí, ya estoy feliz, veanlo, por Dios. Y sí, creo que más feliz. Piensan volver a vivir en Japón tal vez muy después podría ser una posibilidad pero no sabemos ahora mismo ahora mismo sabemos qué mostrar en México sí, sí. tú quieres volver a vivir en Japón no no, <risa> no. ahora no mm. sí. sí ahora mismo no no sé a lo mejor en cinco años mm. decimos oh, vamos a vivir para allá unos años y... yo prefiero solo viajar sí a Japón Ir a Japón y a Corea de viaje es la cosa más divertida de la vida, es muy bonito. Me gusta mucho, muchas cosas de Asia, pero prefiero vivir en México. Sí, sí, sí. Sí, yo también. Sí, sí. Siguiente, sobre futuro. Sección sobre futuro. ¿Cómo os veis dentro de cinco años? Uy. Uy, cinco años. Dios, la verdad, no me pregunto a mí mismo mucho esto. ¿Cuánto te va en 5 años? No sé, Ichiimunun siempre en la clase hay esta pregunta, Sí, okay. pero no sé. Espero que tengamos la casa ya terminada. 5 años. ¿5 ¿sí? años? Pues en 5 no. años, sí, verdad, no sé, sí, antes de 5 años. 5 meses es... después, por favor, sí. Yo creo que dentro de 5 años uh -huh. voy a hablar más español, oh, coreano y japonés mixto. Wow. Espero. En 5 años esperemos ser mejores personas sí. y eso es todo. Mm, sí. Sí. ¿Y planes para este 2013? 2023. ¿10 y la vuelta? Sí. ¿2010? Ah, 2023. ¿Viajar este mucho? Año? Sí. Y queremos viajar mucho este año y queremos terminar esta casa. Sí. <risa> Siempre favor, la casa. Es que es importante. Este año, queremos compartir muchas cosas de Asia, la casa también, todo, muchas cosas. Sí, también queremos hacer sí. muchos videos en YouTube, es verdad, sí, sí. Sí. de hecho, se han dado cuenta de que estamos siendo súper constantes y que todas las semanas hay vídeo nuevo en este canal. ¡Fighting! ¡Fighting! Ay. No son preguntas, pero mensajes muy lindos. ¡Qué bonita sección! Sí. Yo solo quería agradecer por sus vídeos me hacen muy feliz. ¡Gracias por ver nuestros videos! Solamente para decirles que me gusta mucho ver sus videos. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Abrazos hasta Guadalajara. Os quiero mucho. Nosotros también. No es porque Ver sus videos me hacen muy feliz. Siento mm. que son mis amigos. Gracias. Gracias. Ustedes son nuestros amigos de internet. Ye. Yeah. Ya. Yo wow. ¿Cuántos minutos? ¿Quién sabe? Yo creo que este video va a quedar bien largo. Muy bien organizadas tus preguntas en tu presentación de PowerPoint. Mucho Muchas orden. Gracias. Amigos, esperamos que les haya gustado el video del día de hoy. Si tienen más preguntitas, las pueden dejar aquí abajo y nosotros les vamos a responder. Muchísimas gracias por haber visto este video, por enviar sus preguntas en Instagram. Si no nos siguen, por favor síganos. Nos encuentran como Tani y Hayato. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós. Adiós. Yeah!